Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y hoy estamos en un nuevo vídeo, en una nueva videoreacción reacción de algo bastante guapo Estamos en un nuevo vídeo de una videoreacción de un vídeo de una videoreacción reaccionando a un vídeo Estamos en una nueva vídeo reacción de Among Us Cuenten por favor en los comentarios cuántas veces digo vídeo reacción en esta intro Me apetecería saberlo Pero bueno, estamos en una nueva videoreacción reacción de un capítulo, bueno, un capítulo no Estamos en un vídeo de Among Us, pero es una partida bastante interesante Porque es una partida, eh, no sé, la verdad que he leído en el título que es bastante creepy Así que no sé qué puede pasar en este vídeo He leído en el título que, no sé, es algo bastante creepy Pero no lo sé lo que puede pasar Así que vamos a empezar con el vídeo Ya sabéis que tenéis mis redes sociales por la descripción, tenéis mi Twitter y mi Instagram También tenéis mis redes... Sí, tienen mis redes sociales y mis redes sociales bien flow, a ver Tienen mi correo electrónico también por si me queréis mandar algún otra cosa Si queréis contactar conmigo para algo o si me queréis mandar algún archivo de lo que sea Así que sin más dilación, que comience este vídeo Pues bueno chicos, ya tenemos el vídeo por aquí Vamos a darle al clic para empezar en 3, 2, 1... Among Us, un juego multijugador en línea El cual es muy entretenido y ha sido un éxito estos últimos meses Pero qué pasa si te dijera que dentro de este juego Se esconde un secreto el cual espero que a ninguno de ustedes le Ojo. llegue a pasar Ojoito el Miriam secreto Redick, eh La historia que estoy por contar me ocurrió hace unos pocos días Era viernes, me encontraba revisando mi Facebook Mis amigos solo publicaban cosas referente al juego Incluso días antes me decían que jugara con ellos para divertirnos juntos y no hacer Hacerme bueno, a un lado Pero de al momento... final Me terminaron convenciendo Descargué Empezamos bien. el juego Y me puse a jugar oh. Varias partidas Con mis amigos No había pasado Ni siquiera una hora Y ya me había atraído tanto Era muy simple de entender Y eso hacía que me gustaba Es un juego más. bastante guapo La verdad Ser el impostor, Era un momento de suspenso Para que nadie me descubriera Algo tiene al, juego me al menos dos de Y mis amigos Ya se habían aburrido Yo les dije Uy. que me quedaría un rato más y se bueno, la engancharon. Se enganchó en una sala para que más personas se unieran, llegué a hacer nuevos amigos los cuales eran de otros países lo cual llamaba demasiado mi atención, pero de un rato para otro, alguien con un color que no estaba en el juego Ojo. se había unido, aquella persona tenía un nombre extraño que consistía en números, el color que traía puesto era algo así como un rojo pero un tono más oscuro, todos, incluyéndome, comenzamos a escribirle cómo es Ojo, que pudo tener eh? un color nuevo. No respondía a nadie He que quedado. le hablara. Ya en la partida, él ni siquiera se movía. Me hacía pensar que tal vez era el impostor. Y cuando alguien reportó un cuerpo, traté de convencerlos de que era aquel usuario. Pero me llevé una sorpresa que me dejó algo confundido. Según las otras personas decían que ya no podían observar a ese usuario a excepción de mí. Ellos pensaban que él ya se había largado. Yo no sabía qué hacer y a la final. O se lo veía, pero lo demás no. ¿Qué? como alguien culpable. Ya en forma Fantasma, qué raro ¿no? comencé a seguir a ese usuario para ver qué era lo que éste hacía o si usaba hacks pero él ni se movía de la cafetería estuvo así por lo menos la mitad del juego hasta que por fin llegó a moverse pero al único lugar a donde iba era electricidad y para lo peor ni siquiera hacía tareas sino que daba vueltas una vez acabada la partida le pregunté cómo rayos hacía para que no lo vieran en la partida esta vez me respondió pero no pueden ni votar números, que es el impostor o sea que qué, qué raro hacer con él, lo deja ahí ya que Afectaba a las partidas del juego, comencé otra partida y ahora me tocaba ser el impostor, estaba feliz pero a la vez nervioso de fallar, pero no importaba. De todos impostores. modos confiaba en él sabía que <risa> en es locura rato, máximo La claro. persona había presionado el botón, ahora todos se lo podían ver y encima escribió diciendo que yo era el impostor, yo muy enfadado lo había expulsado para la próxima partida, ya que pensaba bueno, que desencobe maldito eh? hacker que trataba de arruinar el juego, una vez que. Comenzamos aquella persona misteriosamente había regresado, nuevamente ni vía movía de cafetería. Llegué a avisarles a mis amigos que tengan cuidado de esa persona ya que posiblemente tenga no intenciones el nombre. de perjudicarnos, pero mis amigos otra vez no lo podían observar a excepción de mí. Estaba muy confundido de lo que estaba ocurriendo en el Ahí juego Ahí vemos el color. Que una vez que el color la color tono cerré oscuro, el juego y me puse rojo a conversar oscuro, como con mis color vino. sobre mi anécdota algo perturbadora. Ellos pensaban lo mismo que yo, que seguramente era un hacker que solo buscaba hacerme pasar un mal rato Después de un buen rato Hablando sobre el tema Mis amigos me habían propuesto jugar con ellos A las 12 de la madrugada Ya que tenían una forma de conseguir disfraces nuevos Que era a través Ojo. de la computadora Yo les dije que estaba bien Y me puse a, a jugar 12, y ¿eh? ver películas Hasta se que la ahora de la y hora De la noche Me encontraba muy aburrido Ya que las películas Que había visto Me hacían dar demasiado sueño Así que para no dormir Me cogí mi celular Y me puse a jugar a Moncus Mientras que llegara la hora Creé primeramente Una sala privada Para poder configurar Algunas cosas Pero de la nada Esa misma persona De antes se había unido Eso era imposible ¿Qué? Ya que ¿Cómo? la sala Estaba no. en privado Y ni siquiera Era un amigo mío Para haberle Vale dado eso código. ya es estaba algo de juego algo asustado Así que preferí Largarme Sin antes tomar Una captura Y enviar a mis amigos para que no me tomaran Bien. por loco. Ellos reaccionaron algo confundidos. Ellos pensaban que de seguro me rastreaba desde el juego y que lo eliminara y volviera a instalar para que todo se arreglara. De todos modos, íbamos a jugar más luego Ay, en cara. computadora y no, no sé, había qué forma raro, de que esa persona me encontrara. Imagina que le pase eso a alguien de ustedes. La hora por fin había llegado. Qué raro. Mis eh. amigos creó la sala y nos pasó el código para podernos unir. Una vez dentro, no había rastro de aquella persona con la que me había encontrado antes. Eso me calmaba un poco pero lastimosamente, nos encontró, mis amigos comenzaron a escribir por el chat el juego que era lo que quería si no, cerraríamos el juego, pero de una forma macabra y demasiado perturbadora, un audio se comenzó a escuchar dentro de este, era una voz de ultratumba, demasiado grave y entrecortada habló y dijo algo en un idioma que nosotros no conocíamos, es más, ni siquiera parecía ser algún idioma existente, yo intenté apagar mi computadora para ya no seguir escuchando aquella perturbadora voz, pero no funcionaba eh, era como si mi que computadora le no respondiera la opción de apagar, esto pues sea... no me pasaba solo a mí, sino también a mis amigos que llorando decían que a ellos les aparecían fotos de familiares con sangre saliendo de sus ojos y boca, estuvo así al menos cinco minutos, mm -hmm. luego el juego nos dirigió a la partida, yo no lo pensé dos veces y apagué mi computadora mis amigos hicieron lo mismo a extensión bueno, que hace... de uno, Él no se bueno, porque... como si su celular con el cual estaba en llamada, se hubiera apagado al día siguiente él tampoco respondía mensajes que le enviábamos diciendo si se encontraba bien No fue hasta que mis otros amigos y yo lo fuimos a visitar Y nos llevamos la desgarradora noticia de que él había muerto en su habitación Por un ataque epiléptico Desde entonces mis amigos y yo nos hicimos la promesa de no volver a jugar a Moncus Incluso reseteamos nuestros celulares por seguridad nuestra Si llegan a encontrarse aquel jugador Les recomiendo lo más antes posible Eliminar el juego si es que no quieren terminar como nosotros hasta nunca Chicos, espero que os haya gustado este vídeo La verdad que a mí me ha encantado O sea, ha estado bastante, bastante interesante este vídeo Ya sabéis que si queréis más vídeos así Decídmelo por los comentarios A mí me encanta grabar esta clase de vídeos Porque me mola ver creepypasta Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo La verdad que a mí, como he dicho, me ha encantado ha estado bastante interesante la historia, así que espero que a ustedes también les haya encantado esta historia. Ya sabes que dejad por los comentarios lo que os ha parecido este vídeo. Si queréis que traiga esta clase de vídeos al canal, dejádmelo por los comentarios, así me lo hacen saber a mí. Y bueno, todo dicho creo en este vídeo, así que... así que tenéis mis redes sociales por la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿eh? espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.